Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Melicat. antes de comenzar activa tu suscripción y campanita y visita nuestros sitios web que se encuentran en la descripción de este video. Yo soy Julbert y en este video les compartiré el significado de soñar con fuego. Este significado depende de las características, pues no es lo mismo soñar con llamas de fuego que soñar con fuego y humo, a continuación te voy a mencionar las diferentes interpretaciones. Soñar con fuego. Indica que algo viejo está a punto de terminar y algo nuevo va a entrar en tu vida, porque tus pensamientos y opiniones están en proceso de cambiar. Si el fuego aparece controlado simboliza motivación y transformación interior. Soñar con incendio. Hace referencia a muchas inseguridades, miedo a tomar decisiones y te advierte que debes de llevar una vida más tranquila y pensar de forma positiva. Soñar que se quema una casa simboliza la cercanía de la muerte, es también un aviso de que se está intentando recuperar tu autoestima lo más rápido posible. Soñar con fuego en tu habitación, indica que los problemas que te rodean pueden llegar a afectarte más de lo que tú esperabas. Soñar con ver fuego a lo lejos, si el fuego se ve muy luminoso podría significar que te espera un gran cambio en tu vida amorosa y también puede representar problemas emocionales por los cuales puedes estar pasando y que es importante que los resuelvas para poder continuar. Soñar con fuego y apagarlo Si sueñas con fuego fácil de apagar significa que todos los problemas internos que tengas en ese momento los tendrás bajo control y lo vas a solucionar sin dificultades. Pero si sueñas con apagar el fuego de una fogata mientras intentas mantenerte en calor indica que pasarás por un momento negativo en tu vida. Soñar con fuego en el monte, indica que sientes preocupación por temas económicos o que no te consideras capaz de pagar las deudas que tienes Soñar con incendio forestal, simboliza lo fuerte que eres que saldrás adelante y que serás una persona más feliz contigo mismo y con las personas que te rodean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 un próximo video de Melly